¡Me están disparando! ¡Me están Lanzando disparando! ¡A turditora! ¡Me están disparando! Me están ¡Lanzando disparando. una uno ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Va, granada aturdidora! Tengo un objetivo. Ataque de granada! ¡Va, granada! ¡Va, ¡Teniendo una mina! ¡Quema desplegado! Está medio camino, de prisa. ¡Aquí!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 ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Espectacular! ¡No esperaba menos!